...sobre la contemplación... Coaching ...le sirve a todos... ...con atención, interés y detenimiento una realidad... ...especialmente cuando es tranquila... ...cosas que decimos, que hacemos... ...que vemos o que escuchamos... ...desde este lugar de la convocación... Lo de, ...el tema este de, la, de contemplar... ...que se necesita, digamos, estar tranquilo, sereno...